Maiden, have, have you been day drinking? Aún no te olvido Sé que soy molesto y harta estás de saber de mí Pero si sí te digo Que te quiero probablemente tú vuelvas a Quiero ya no sentir nada de lo que siento Y decirle de a la cara que lo siento Que por más que intente olvidar tu cuerpo Ya no puedo y eso me mata talento Pero dime baby girl si aún estás, estás a poder un rato platicar Como tú no va a ver otra igual Creo que te estoy queriendo de más Y dime si esta vez quererte como te quería, yeah. Y yo no sé por qué se fue Solo sé que yo le entregué todo mi ser Oh, pero baby ya te perdoné el pasado de mi mente juro que ya lo pisé Aún recuerdo aquella canción Pero estoy seguro que ella ya lo olvidó Ahora yo las interpreto con mi voz Tú no sabes que me está matando, tanto Aún te recuerdo en mi sillón Después de las tardes de pasión Y como olvidar aquel olor Te juro que esto ya no lo aguanto ¿cuánto? Quiero ya no sentir nada de lo que siento Y decirle a la cara que lo siento Que por más que intente olvidar tu cuerpo Ya no puedo y esto me mata talento Pero dime baby girl si aún estás Vamos a poder un rato platicar Como tú no va a ver otra igual lo que te estoy queriendo de más Y dime si esta vez Si quieres volver Porque yo me muero por quererte como te quería ayer yeah. N-A-V-I